Alejandra Guzmán presentó su show Lado Oscuro para aquí, República Dominicana. Alejandra Guzmán realizó su único concierto en línea en 2021, este sábado 3 de julio, el cual fue transmitido desde el Auditorio Nacional de México, en donde presentó por primera vez su sencillo Lado Oscuro y otras sorpresas. Sus fanaticadas se deleitaron con todas esas canciones que han acompañado a Guzmán a lo largo de los años. El evento llega a todos los rincones de República Dominicana gracias al promotor local B-Star Santo Domingo. Escuchemos. Alejandra Guzmán es un pilar de la música, sí. representando a su querido México, y que a pesar de los años sigue manteniendo y sus canciones, señores, que... Llegan ahí. Se mantiene dura Llegan. esta señora, Alejandra Guzmán, ¿eh? Hacer el amor, ¿sí? Canción que ha puesto a gente, ya tú sabes. Despechado, la amiga mía aquí, ella sabe. de Amargada, ¿eh? ¿Y usted, Camila? Yo. Yo. No, muy dura, eh, eh, eh, eh, este fenómeno de la música mexicana, ¿verdad? Claro. Eh, que, que acompaña a otros fenómenos como es eh, también la, la que canta. Se me van los nombres, pero ahí, a mí me gusta mucho. Eh, eh. La otra que se pone el sombrero, que canta chulísimo también, que me gusta mucho. Yo se, me, se me aduelve? Ana Gra ah, ah. yo soy lo es esa, sí, yo sí soy lo que ¿Tienen el mismo tono de voz? ¿Tienen ese mismo tono de voz? Ellas, así. tú dás tu traguito con ella, mamá? Con Ana ay Amigos, simplemente amigos No, pero... No, pero... Pero este es grande y nadie quiere un pedazo. ¿Tú te crees que yo me quedo atrás? No, y eso también. Yo le he escuchado mucho. ¿Y qué fue que te sale de tu canto, esta canción que te hicieron? Tranquila, cosa del pasado. Luna, luna. Ay, no le diré. Sí, no de le diré de... al pobre que ahorita no lo veo. Estamos ves. hablando de Alejandra Guzmán. No y de Alejandra problema, Guzmán, no me... y de Alejandra Guzmán, cuál es buena, Carlos, ¿Cuál, cuál es buena? Aparte de la que están sonando. Otra que usted tenga que, hay, que, que hayan tenido una experiencia ustedes con una canción de Alejandra Guzmán. ¿Qué? O sea, ah, usted dice un jumbo esa verdad. <ríe> <risa> pues yo dije acá, que, que, que ustedes hayan tenido alguna experiencia con una canción. Me dio un humo un día escuchando esa canción, a vivir loco y así. Un yo con la de Isabel Pantoja, es que me... Te, te, me tú me te identificas con ella, ¿verdad? Con esa Este tipo de música nunca muere. No. Es un tipo de música que siempre prevalece en el, en el gusto popular. Claro. Tanto claro. Que, es claro. música, exacto Que hasta nosotros los jóvenes En, en, en, en alguna ocasión un Para desinfectarnos un poco los oídos Porque lamentablemente así que decirlo Escuchamos, escuchamos ese tipo de música también <risa> Claro Pero, Ahí Hay ah, letra y, y, de verdad Y es bueno destacar que ese mismo evento Ella lo tenía pautado para febrero sí Y fruto de la pandemia Y de todo esto, aunque es virtual Ella sí. decidió sí. Eh, No hacerlo Y mira ahora Wow, óyeme, y eso es tendencia a nivel mundial tendencia prácticamente, claro. Latinoamérica completa, sí. o sea, como tú dices, esa música nunca muere, Nunca muere, nunca muere, o esa música siempre ahí. Eh. ya la gente esos viejitos en los radios ahí, a todas las fines no de que los los lo, lo juntos de los papás de uno, los fines de semana, es ¿Es eso es la gente, lo de esos esos días, eso tú tienes que ahí eh, eh, sentarte y escuchar música con los viejos ese tipo de música, y uno se embuya porque es una música ya que también son te son letras, atrae de verdad y que tú te sientes identificada muchísimos tipos de canciones. Viaje ¿Sí? <risa> Jorge. No, una música <risa> buena. Estoy... Pero hay ruido que gusta porque mira, hay una nueva moda que que es la pilita. Que es una música, que es un, es un electro, que tú estás ahí. Eso es, él es, es, tiene siete minutos, el mismo tono, y tú estás ahí. Eso es lo que dice mami, la, la mucho de la música que se pega A mí no me gusta, a mí no me gusta, pero tú vas a un party de pop y siete minutos y ocho ahí, es para las sabes. Y ¿cómo que esta gente aguanta? Este, este. Y te. Por eso que la generación tiri, tiri, de ahora no sabe bailar. Tiri, tiri, tiri. ¿tú? Ah, ajá. Porque aquí es como una música por como que hace un efecto. Que con una que cosita. La mayoría era, de por eso Donald es, Trump. Oye, por eso es que la mayoría de la generación de ahora no saben bailar ninguno. No, y con se baila. Y la, la, la ninguno. pilita se baila. Porque yo he visto unos panas que tiran unos pasos. Pero mi amor, lo más lindo es para mí, para mí, que yo siempre he dicho que debería ser un lugar de que tú salgas a bailar. A Bailar bachata salsa merengue, sabes lo chulo que te mira, pero, lo voy hay, a bailar. Lo pero que en la discoteca, que hay, me voy a no, no es que discoteca la gente va, va a aterrar, okay, por que... ejemplo, eso de la pilita, los tigres en su, en su área, yo, okay, pero que es, es bonito puerta. momento que tú me digas, Mica, mira, vamos allí que a bailar merengue o bachata que me tengo que quitar los zapatos de tanto que no a bailar, eso es bonito. People eso es ese bailar eso de la que está yo ahí cabeceando, más ya. duro me detrago trago a mí esos tiempos cambiaron se... es, que ya, es que ya es un estimulante la música es un estimulante para para pa, pa el cerebro y ese tipo de cosas y cambiando de